En la tranca de San Antonio, camino que une Potosí-Oruro, efectivos policiales detuvieron a tres personas que fueron encontrados en posesión de armas de fuego calibre 9 milímetros. Funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico procedieron a, en el control rutinario que tienen en la tranca de San Antonio, eh, procedieron a verificar e interceptar un vehículo sospechoso, el cual fue conducido a dependencias de la dirección de narcóticos, donde procedieron con la requisa correspondiente. Encontraron en su interior dos armas de fuego, fundamente que estaban a cargo de tres personas adultas y una persona de sexo femenino, para posteriormente los mismos ser trasladados a dependencias de la división especiales, quienes guardan detención en calidad de aprendidos. Es así que los, el vehículo se encuentra todavía en calidad de custodio bajo de funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Se tiene la procedencia? Los, las personas que fueron se encuentran aprendidas son bolivianas, que eh, bueno se encuentran en una etapa de investigación con Huelvas de Cálcar a conocimiento de la autoridad jurisdiccional. ¿Se están llevando diferentes eh, operativos en torno a este tema para controlar principalmente la seguridad de los ciudadanos mayores? Sí, como se tiene la, el plan de operaciones por parte del comando departamental, estos controles son a diario y rutinarios por parte de cada una de las direcciones que trabajan tanto por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico como parte de la FEC y otras direcciones que colaboran y coadyuvan de manera entera con el servicio a diario.